Saludos cordial, mis amigos. Bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Hay preocupación en el norte por los anuncios, anuncios de China de estar dispuestos para interactuar con el ejército ruso en temas de seguridad global. Xi Jinping, según Avia.pro, está preparando a su nación para una guerra fría con Occidente. Israel se le sale el llavero a los Estados Unidos. Ya les cuento más detalles. Los invito al contexto de la información en este breve video informativo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Saludos a todos nuestros estimados amigos. Ojo al tambor de lo que está diciendo el gobierno de Xi Jinping en las últimas horas. Ha dicho, esto lo ha dicho un portavoz, que Pekín estaría dispuesto a colaborar con el ejército ruso en iniciativas de... Global, palabras que fueron expresadas por el portavoz del Ministerio de la Defensa de China, Tan Kefei, en una rueda de prensa este jueves. Declaraciones que están siendo objeto en redes sociales de debate, sobre todo que esto se da en paralelo a la polémica por el envío inminente de municiones con punta de uranio desde el Reino Unido para Ucrania y la respuesta amenazante de Putin de desplegar armas nucleares rusas en el territorio de Bielorruso que lidera Alexander Lukashenko. Y también se da estas declaraciones luego de la visita realizada por el presidente chino a su homólogo Vladimir Putin en Moscú en donde hablaron temas de cooperación comercial, económica, también la militar y por supuesto en donde allí se presentó la propuesta por parte del presidente Xi Jinping de China que pretende pues mostrarle a las partes involucradas en este caso pues occidente presidente o y Rusia, pues un plan de paz para que se adopte y se termine el conflicto. Algo que desde todo punto de vista no ven con buenos ojos, ni desde el norte ni desde la Unión Europea. Por lo menos desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, así lo dejó entrever en las últimas horas, dejando en claro que cualquier plan que tenga anexiones rusas no vale la pena, no vale para nada. Miremos qué fue lo que dijo la representante de este organismo europeo en las últimas horas. Y China tiene una responsabilidad para desempeñar un papel constructivo en ventajas y promover una paz, una paz justa. Pero esa paz solo puede ser justa si basa en defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ucrania definirá los términos de una paz justa. Eso requiere la retirada de las tropas invasoras. Cualquier plan de paz que en efecto consolidaría anexiones rusas, simplemente no es un plan viable. Von der le dice a Xi Jinping que cualquier plan de paz que tenga el beneplácito de los rusos no es viable y le indica a China, que continúa interactuando con la ...de Putin y que ese será un factor determinante en las relaciones entre China y la Unión Europea. Como quien dice, o estás con nosotros o te vamos a someter a las sanciones por estar aliado con los rusos. Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Será capaz el norte de someterse o de someter a China, el norte, a los lineamientos internacionales de Washington, al país de Xi Jinping? Xi Jinping está dispuesto a ceder ante las presiones que van a ejercer desde el norte y occidente para desestabilizar su estrategia militar comercial y la cooperación militar con los rusos. Comienza a atornillar China, la estructura del mundo multipolar con Rusia, ante los embates y presiones temerarias de las élites del norte que ven como la hegemonía mundial. Está viendo un final que no lo tenían presupuestado. La puesta en marcha del multipolarismo llevará el mundo a una nueva fría entre naciones no alineadas con los intereses occidentales y el tío Biden hay que tener en cuenta esto de escalar el conflicto y de que haya una acción en gran escala por parte de los países de la OTAN contra Rusia este anuncio se puede interpretar por parte de China como bueno si tu seguridad está en peligro o sea la rusa está en riesgo voy a colaborar contigo en el caso de que las ya se ve afectada a nivel internacional por el conflicto en Ucrania. ¿Qué alcances puede tener y qué efectos en los intereses occidentales este anuncio que ha entregado el gobierno chino? Que, que de por cierto pone un punto de tensiones alto con el Pentágono. Pues recordemos que allí hay una creciente ola de tensiones de amenazas entre China y Washington por la cooperación militar entre Taiwán y los Estados Unidos. De ser así, existiera el respeto por la soberanía e intereses de los países en el mundo. Pero retomemos esta información para darle contexto de lo que dijo el funcionario, el portavoz del gobierno chino Tan Kefei. El vocero subrayó que bajo el liderazgo del presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, la Asociación Estratégica Integral de Coordinación para una Nueva Era entre China y Rusia ha seguido desarrollándose a un alto nivel. También indicó que las relaciones entre ambas naciones tienen una naturaleza de no alineamiento, no confrontación y de no atacar a terceros países. Al tiempo que recordó que la amistad entre China y Rusia se ha fortalecido mucho con el tiempo. Las relaciones entre China y Rusia no son una alianza en la época de Guerra Fría, sino que superan ese modelo, asevera. El ejército chino está dispuesto a trabajar junto con el ejército ruso para implementar plenamente el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado. Y estas fueron las declaraciones de funcionarios chinos. Fortalecer aún más la comunicación y la coordinación estratégica. El ejército chino también está dispuesto a cooperar con el ejército ruso para seguir consolidando la confianza mutua en la esfera militar, manteniendo la paz y la seguridad regional, implementando iniciativas de global, así como protegiendo la justicia internacional junto con el ejército ruso. Asimismo, agregó que la colaboración tiene como objetivo implementar iniciativas de Global, salvaguardar conjuntamente la equidad y la justicia internacional y contribuir a mantener la estabilidad en el mundo. Paralelamente, Tan Kefei también habló que su país está comprometido con el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico y en ese sentido, subrayó que la cooperación entre ambas naciones debe considerar y conducir a la paz, la estabilidad regional sin dañar intereses de terceros países. China siempre ha sido un constructor de la paz mundial, un contribuyente al desarrollo global y un defensor de el Internacional, según el portavoz, China es vista en la mayor parte del mundo como una oportunidad histórica, no como un desafío. Mientras que Estados Unidos tiene el presupuesto de defensa más alto, libra más y crea rubios en todas las partes. Washington es la mayor casa para la paz. Las de la estabilidad mundial, concluyó el funcionario. Por su parte, en las últimas horas, mucha atención porque hubo declaraciones del presidente Xi Jinping y el diario Avia.pro está titulando que Xi Jinping está diciendo que está preparando a China para la guerra, según el diario spanish.sinuanet El presidente de China, según este artículo, Xi Jinping dice en la reunión anual del Parlamento y el máximo órgano asesor político, dijo que estaba preparando a su país para la informó la revista Foreign Affairs. Durante cuatro discursos discutió el tema de la preparación para el militar, llamando a sus generales a prepararse para la batalla. Estas declaraciones del líder chino causaron una amplia resonancia en la comunidad internacional, ya que China es una de las economías más grandes y los países más influyentes del mundo. Tales declaraciones podrían causar preocupación en la comunidad global, especialmente entre los vecinos de China, Japón, India, Filipinas, con los que China tiene fronteras y disputas territoriales sin resolver. Sin embargo, cabe señalar que las declaraciones de Xi Jinping sobre la preparación para una no deben de interpretarse en como una amenaza inmediata de conflicto militar. En cambio, esto puede ser un intento de China de demostrar su poder y de cómo proteger sus intereses nacionales en la región, según lo han expuesto algunos analistas internacionales. A pesar de esto, las declaraciones de Xi Jinping destacan la necesidad de mirar más cerca la situación internacional y de fortalecer nuestras defensas ante la incertidumbre en la política mundial, aseveró el presidente chino. El ministro israelí, muchísima atención, aquí hay una respuesta del desenlace de lo que vienen siendo las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Israel que están llegando a un punto de no retorno o por lo menos esto es lo que está dejando entrever el ministro israelí de defensa y seguridad que ha dicho en las últimas horas y según el titular de Hispan TV dice que Israel ya no es una estrella más en la bandera de Estados Unidos. Unidos como respuesta a una declaración que emitió Joe Biden respecto a la reforma judicial que se quería implementar allí en el país de Netanyahu. Dice la nota que el ministro de seguridad nacional respondió a la a los comentarios de Joe Biden sobre la reforma judicial israelí. Según el ministro Israel ya no es una estrella más en la bandera de Estados Unidos. El ministro de seguridad nacional de Israel Itamar Ben jabir ha dicho en las últimas horas este miércoles a la emisora local Zahad que su país no es una nuestra llamada de la bandera unidos respondiendo a las críticas del presidente joe biden sobre la reforma judicial mientras el gobierno de israel aprecia el régimen democrático es precisamente en esta región donde tienen que entender que israel es un país independiente y no forma parte de la bandera estadounidense afirmó ben Javier. debe de quedar claro en todo el mundo la gente que aquí votó en las elecciones tienen sus propios deseos subrayó el ministro netanyahu aplazó la opción de la reforma judicial bajo la presión de las protestas netanyahu aplazó esta opción de la reforma judicial bajo la presión de los manifestantes y Joe Biden recomendó recientemente al gobierno abandonar los planes de implantar la reforma judicial que ha provocado este descontento en la comunidad. El mandatario estadounidense afirmó al primer ministro Benjamin Netanyahu que no sería invitado a la Casa Blanca en un futuro próximo. Como muchos firmes partidarios de Israel, Estoy preocupado, declaró Biden. No puedo seguir este camino. En cierto modo, lo he dejado claro, comentó Netanyahu. también reaccionó a las declaraciones de la Casa Blanca, rechazando la recomendación y ha dicho que Israel es un país soberano que toma decisiones por su propia voluntad y su pueblo y no en base a presiones del exterior, ni siquiera de los mejores amigos, escribió el jefe del gobierno de Israel en su cuenta de Twitter. Por el momento es toda la información que tenemos a esta hora. Muchas gracias a ustedes. En breve tendremos más información aquí en Noticias Internacionales Mundo. Y noticias de última hora.